Haz de cuenta que ahí empezó la pesadilla para nosotros. Carla, Carla era una chica de 22 años, que tenía una vida pues llena de, de juventud, de promesas. Siempre de niña fue una niña llena de virtudes, pues era una chica que, que le gustaba mucho ser alegre, tener amistades, este, era muy sencilla, este, muy buena hija, eso se lo puedo decir. El día de los, de los hechos todo fue raro, ya nos metemos a la casa, ya se empieza a arreglar y me dice, mamá, ¿cómo me veo? Le digo, te ves muy bien, Carla, te ves muy bonita, Carla, hoy no sé qué tienes, hoy te veo muy bien. Entonces yo le llamo a Carla como a las 12 de la noche y no me contesta, me, me habla Fer y me dice este, mamá, Carla tuvo un accidente, ¿qué tiene Carla?, no sé mamá, no sé qué, qué pasó, ¿cuál fue mi sorpresa ver a Carla?, con un golpe en la cabeza, aquí, enorme, el ojo salido, completamente salido. Entonces ya no fue una cortadita, ya no fue un accidente. ¿Qué pasó? Todas las preguntas ninguna tiene respuesta. Ninguna. Porque no hay respuestas. Una esperanza hacia, nos, a, a, hacia saber la verdad a que a mi hija tenga una justicia, porque no se lo merecía. Yo creo que ninguna chica merece lo que le a una amiga, pero esas madres, por favor, acompañen a sus hijos. Luchen, porque no pase ya, hay que hacer algo.